hola qué tal amiguitos aquí les voy a explicar cómo pasar un audio de mono a estéreo y aquí vamos a continuación listo ahí está el audio mono que yo tengo para hacer de ejemplo y a continuación le vamos a pasar a a modo estéreo, vamos acá a edición convertir tipo de muestra acá arriba donde dice ajustes preestablecidos le cambias a convertir a estéreo acá en velocidad de muestreo no le cambias nada aquí en canales igual tienes que cerciorarte que esté en modo estéreo y acá abajo profundidad de bits igual no le cambias nada y le das a aceptar listo ahí está el audio en modo estéreo a continuación te voy a explicar cómo normalizar este audio y sin ruidos de fondo vamos a efectos amplitud y compresión Normalizar proceso. Tienes que fijarte que esté en decibeles, en modo DB. Mira dónde está mi mouse. Le das clic ahí y aplicar. Listo, el audio está normalizado. Ahora te voy a explicar algo que es muy vital para que el audio tenga un mismo nivel y no tengas problemas porque hay a veces que haces una grabación y hay partes que se grabaron muy a volumen muy bajo y hay partes que tienen el volumen mucho más alto vamos a nivelar todo ese audio para que el audio tenga un mismo nivel vamos otra vez a efectos amplitud y compresión acá en limitador forzado listo mira vamos a ver dónde se ve más la línea como que al mismo nivel donde está la línea de este cuadrito que tengo acá, acá donde dice amplitud máxima ahí es donde le vas a cambiar eh, por ejemplo yo pienso que para nivelar eso yo creo que es vamos a darle un menos 4. perfecto, ahí está perfecto vamos otra vez a efectos, amplitud y compresión, normalizar proceso asegúrate que esté en DB, aplicar y listo ya está normalizado el audio, ahora vamos a escuchar y mira aquí abajo cómo sale el audio hasta el punto cero si, si te fijas dónde está mi mouse tiene que llegar hasta ese punto cero en los dos... Eh, en los dos audios. Porque este es un audio... Eh, estéreo. No es la oportunidad para ver una maratón de películas. ¿Te fijaste que llega hasta acá el audio? Es porque el audio está... En perfecto volumen. Listo. Ahora te voy a explicar... Algo que... Muchas veces sucede... Haces una grabación y tienes de fondo cuando tal vez... Dejaste unos segundos sin decir una sola palabra y de fondo tienes algún audio. De pronto eh, afuera estaban labrando tus mascotas, se escucha eso y vamos a suprimir ese audio. Busquemos por acá un espacio, creo que por aquí esto. Sí, si logran escuchar aquí hay un ruido que no me gusta. Envidiando vamos a suprimir ese audio vamos por acá por aquí pienso que por ahí está perfecto y por ahí está perfecto listo vamos otra vez a efectos ahora vamos a reducción de ruido restauración acá en la primera que dice capturar impresión de ruido le das clic ahí y le das en aceptar ok, otra vez a efectos reducción de ruido restauración, reducción de ruido proceso listo, ahí le das clic aquí en esta parte donde ves que está mi mouse, dice seleccionar toda la fila, le das clic ahí le das en aplicar y listo, mira si te fijaste había unas líneas pero ahora desaparecieron, vamos a escuchar eh, la última palabra que sale y ya no sale ese ruido de fondo envidiando ok, perfecto mis queridos amigos, eso es todo lo que tienes que hacer para que tengas un audio perfecto en tus grabaciones espero te haya gustado y si tienes alguna otra sugerencia no olvides dejarme tus sugerencias en los comentarios nos vemos